Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a eliminar el ID de Apple que ustedes tengan vinculado en su dispositivo de iOS. Como pueden observar tenemos un iPad y este iPad tiene una cuenta de Apple, un Apple ID pero si nosotros tratamos de cerrar sesión en este caso nos va a pedir la contraseña y si de casualidad olvidamos la contraseña puede que esto se vuelva un problema porque va a ser complicado eliminar este ID de Apple pero en esta oportunidad les voy a enseñar cómo ustedes pueden eliminar la cuenta que tengan vinculado en su dispositivo iOS de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestra herramienta llamada tinoshare for yuki la cual está en la descripción de este video Toda la información la van a tener allí Ustedes descargan, instalan el programa Obtienen su licencia, registran el programa Y luego de instalarlo le dan clic derecho Y lo ejecutamos como administrador una vez ejecutado el programa, vamos a tener esta interfaz. Aquí podemos desbloquear el código de seguridad de nuestro teléfono o dispositivo de iOS en caso de ser necesario. También podemos eliminar u omitir el MDM y quitar el tiempo de uso. Sin embargo, la opción que a nosotros nos interesa es esta que dice Eliminar ID de Apple. Le damos clic allí y tenemos que ahora conectar el dispositivo a la computadora mediante el cable USB, sea iPhone, iPod o iPad. ¿Ok? Entonces nosotros lo conectamos y esperamos a que lo que viene siendo el programa de ForYouKey detecte el dispositivo que está conectado. Recuerden que a partir de este punto, en esta ocasión, tenemos que tener el dispositivo desbloqueado, ¿ok? Para que lo que viene siendo el programa pueda detectar sin ningún inconveniente este dispositivo Una vez que se haya detectado le damos clic acá a la opción que dice iniciar Teniendo en cuenta que esta casilla la debemos tener marcada Y luego le damos clic donde dice iniciar Aquí debemos confirmar de que el dispositivo ya en este caso se haya desbloqueado Para que no tengamos ningún inconveniente Si es el caso simplemente le damos clic acá donde dice ya está configurado Ok. Ahora, dependiendo del modelo del dispositivo Ustedes ya les toca irse hasta la configuración Aquí se van hasta el apartado de código Aquí colocan el código de seguridad Y luego de colocar el código de seguridad deben de activar Lo que viene siendo la autenticación de doble factor Una vez hecho todo esto, le damos clic acá donde dice activado Aquí nos indica que el dispositivo va a perder toda la información Entonces, antes de realizar este proceso es conveniente, es recomendable hacer una copia de seguridad para posteriormente restaurar la información en caso de necesitarla. En este caso simplemente le damos clic en confirmar para confirmar de que efectivamente pues, estamos al tanto de ello. Y ya sería cuestión de descargar el sistema operativo más reciente del dispositivo que está conectado. Le damos clic en descargar y el programa automáticamente realiza la descarga. Una vez finalizada la descarga le damos clic al botón azul que dice iniciar. Aquí lo que se va a encargar, lo que viene siendo el programa de tinoshare 4 Yuki, es eliminar el ID de Apple Primero se va a encargar de que el archivo seleccionado y descargado pues evidentemente esté correcto Luego de verificar el sistema operativo si todo va bien En este caso tinoshare 4 Yuki se va a encargar de descomprimir el archivo descargado el sistema operativo Para poder iniciar la eliminación del ID de Apple y bueno, como se pueden dar cuenta, ya luego el iPad se va a reiniciar Porque va a iniciar la eliminación del ID de Apple Se va a colocar primero en el modo recuperación Ya luego lo que viene siendo TinoShare4UKey va a recopilar la información necesaria Para poder iniciar la eliminación del ID de Apple Para poder realizar la restauración de fábrica Aquí simplemente esperamos a que eh, en este caso inicie el proceso de restauración sin ningún problema Fíjense que aquí aparece una barra de carga Que bueno, en este caso tenemos que esperar a que la barra cargue Para que finalice la eliminación del ID de Apple Y bueno chicos, viene la parte más importante Porque después de finalizar la restauración Nos toca en este caso configurar nuevamente el dispositivo Presionamos el botón de inicio en caso de tenerlo Seleccionamos región, seleccionamos el idioma Ahora le damos donde dice configurar manualmente aquí nos tenemos que conectar a una red wifi aquí va a tratar de activar el ipad, en este caso el internet pero como nosotros previamente eh, habíamos configurado un Apple ID que en este caso es el que nosotros deseamos eliminar simplemente tenemos que darle aquí donde dice desbloquear con código tal cual como nos indica el programa de tinoshare for yuki entonces eh, luego de ver la explicación le damos donde dice hecho y vamos a continuar con los pasos en el dispositivo, le damos en desbloquear con código aquí vamos a utilizar el código del dispositivo y vamos a colocar el código que nosotros previamente habíamos configurado en nuestro dispositivo cuando lo coloquemos en este caso ya lo que se va a encargar es eliminar el ID de Apple fíjense que aquí podemos colocar un código de seguridad si lo deseamos, en este caso no lo vamos a utilizar Podemos en este caso restaurar una copia de seguridad en caso de tenerla. Y aquí podemos configurar un nuevo Apple ID si lo deseamos. En este caso no lo vamos a configurar por ahora. Vamos a darle donde dice agregar después en configuración. Luego aceptamos los términos y condiciones. Le damos en continuar. Continuar. Aquí configuramos o no lo que viene siendo el tiempo en pantalla. Compartimos o no con los desarrolladores y le damos en continuar, continuar, continuar y empezar. Y listo chicos, súper fácil y súper sencillo. De hecho, si entramos en configuración, aquí se pueden dar cuenta de que ya no tenemos la cuenta de Apple. Ya podemos configurar un Apple ID nuevo, eh, nuevamente, sin ningún inconveniente. Súper fácil y súper sencillo, todo gracias a nuestra herramienta TinoShare for yuki Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Yo el video se los voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Y si les ha gustado, no olviden apoyarnos con un like o un me gusta. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.